A todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura de Planeta Fácil. Hoy, como sabemos, estamos leyendo un el libro de reencuentro, un libro con amor de una obra muy famosa, de unas obras de muy famosas de cuentos de Emilia Pardo Bazán. Lo que vamos a hacer es ya leer, vamos a empezar ya a leer el, los capítulos del 11 al 13 del libro os voy a compartir pantalla ya desde mi ordenador uh, para que lo leáis todos y todas juntas. Eh, eh, eh, eh, arrasal León Garagune Legalpi, Le ¿qué tal estáis? Voy a empezar, vamos a compartir la pantalla eh, y vamos a empezar ya a leer todos y todas juntos el, el libro. Eh, avisadme cuando esté, ¿lo tenéis bien? Sí, eh, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. ¿no? Sí, eh, pues, eh, pues eh, comenzamos. Puedes empezar tú a leer Paco. ¿Yo? Sí, Paco. Muy. Sí. Había, había, había una vez un rey que tenía nada a su hija en de la torre, de un castillo en la torre había mucho guardia. Vigilaba que nadie se, se acercara la no guardia. Nunca se movía de su puesto. La hija del rey era una princesa con el pelo rubio y la piel blanca y suave. Continúa leyendo. el pueblo la gente habla de la imperia princesa. En aburrida. En la torre, si no poder ver ni hablar con nadie, ni los, los campesinos, ni los cazadores, se acercaba a la torre porque tenía miedo de los guadia. Sigue leyendo. La princesa estaba sola, había mucho silencio. En la torre podía ver hacer un bosque, un río, la princesa soñaba como en vivir, la aventura, conocer los nuevos lugares, nuevas personas. Le gustaba imaginar fiestas, muchas cine, parejas jodidas, de la lectura banano, la mujer joya ¿Cómo se llamaba? Se preguntaba la princesa. Paco, ¿dónde vivía la princesa? ¿Un castillo? Correcto. Eh, ahora continúa leyendo Juan Fran. Aquí estoy. Sí. ¿Cómo el, el amor? En el bosque, ¿no le la ¿Bosque? En el, el bosque había una cabaña pequeña y pone en la que vivía un pastor que cuidaba diez ovejas. Un día el pastor se acercó al castillo por un camino. Descubrió una cueva que tenía una salida al interior de la torre. El corazón del pastor empezó a latir la pila porque estaba enamorado de la princesa, nunca nunca lo, la había visto. El pastor y la princesa estaban separados en pasillo, escalera. De pronto, la princesa se asomó a la ventana y el pastor lo vio. El pastor empezó a cantarle una canción pero los guardias le iba a escuchar, Entonces pues yo lanzarle burdamos de margaritas y amapolas, pero la ventana estaba muy alta. Entonces el pastor y cogió un trozo y un cristal y lo movió para la princesa. Pudiera ver el reflejo del sol, la princesa vio el reflejo del sol y también al pastor ella sonrió. Pa eh, Juan Fran, a qué, a quién cuidaba el pastor, a qué animales? Diez ovejas. Correcto. Ahora le toca el turno a Zamora. Fundación Personas, Zamora. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué es la Laura, Ven, arriba. Sí. Desde entonces, sí, todos los días, la misma hora, el pastor hacía la señal con el cristal. Pero un día el padre y el hermano de la princesa murieron en una batalla y ella era la nueva reina. Gracias, Laura. Sigue en el día. muchos señores muchos señores obispos y guardas guardias fueron a buscar a la toda para llevarla? llevarla a vivir a la a la a, a, a la capital a la capital. la princesa estaba asustada asustada porque hasta ese momento estaría estado sola y sin silencio, no estaba acostumbrada a estar con, con gente. Gracias, Gracias, Nuria. Sigue, ahí. Solo la, la acompañaban los pájaros y el reflejo del sol en el cristal del pastor. La princesa, que, a, a, que ahora era reina, conoció en la capital todo lo que había soñado. Por ejemplo, las fiestas, los joyas y la música. Gracias, Mari. Sigue, Transi. Franci, aquí arriba. Bien. Después. Después. De. De. De. Mira, muchos mira. años. La de, reina. La reina. Visitó. Visitó. La. Al, la. La. la to, torre. torre. La torre. Vale, espera. No, donde estaba había, había vivido en, en cerrada, encerrada tan tanto tantos tiempo. Vale. La, la reina la al entrar, al entrar en la torre ¿Sí? se puso se puso triste, triste. ¿Y? y lloró yo y yo no porque qué echaba porque echaba la de, de... menos el re... reflejo reflejo reflejo de del sol en el, el, ¿El? El, el cristal. Y a ah, su pastor. pastor. Gracias, transy Ya hemos leído todos aquí. Sí. Eh, una, una pregunta. Ahora mismo, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué cosa le echaba de menos la princesa? ¿A quién le echaba de menos? <risa> El reflejo del, el el reflejo reflejo del, de, del sol el, y el cristal. El cristal. ¿Y a? y a su pastor. Y a su sí, pastor. correcto. Gracias. Sí, ahora le toca el turno a. Voy a ver quién se ha conectado más. Eh, es... Bueno, en, eh, continuamos. Eh, ahora le toca el turno a Alison. Alison. Alison, te toca. Y voy. Solo el hombre que trabaja mucho para ¿Sí? ¿Sí? satisfacer los textos de una mujer que era... Comprenderá el parecer de ahora, dinero para comprar, los capítulos de la mujer. Mi único miedo cuando salí a la calle, con la cantera llena de dinero. Era que el joyero hubiera tendido las pelas rosas que le había gustado a Lucila. Me latía muy fuerte el brazo cuando en la joyería y vi las pelas rosas. Sigue, leyendo. Aunque... sigue leyendo, sigue leyendo Alison Aunque iba preparando para que las velas fueran me sorprendió el acto precioso que, que me dijo el joyero. Iba a usar todo mi dinero en dos pelas que eran cómodos y abajo de mis fines. Me sugiero dudas, so poco especto. En copia, pues de Entonces, vi en a cada vez que pasaba por la cerca de mi amigo, o sangre, o era un hombre de antes que de mola y que pasábamos tiempo en mi casa. Eh, Alison, ¿de qué color eran las perlas? Rosas. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Aspadeza. Galicia Alex, Sonia. González entró con, conmigo en la gollería y quedó asombrada por la belleza de las perlas tosas. Me dijo en voz baja que el precio de las perlas era adecuado. Aún así, yo tenía dudas porque gustaba mucho dinero. Entonces, Gonzaga, Gonzaga, Gonzaga abrió la cartera, me dio varios billetes y compré las perlas. Vale, sigue Mercedes. Mamis. No debía aceptar el préstamo, pero el amor y Lucila me dominaba. Contaba, me dijo que vendría a mi casa a comer al día siguiente, para ver cómo le quedaban las rosas a Lucila. Yo me fui a mi casa corriendo, estoy muy contento. Vale, sigue José. Cuando Lucila me vio en la puerta con una sonrisa, me preguntó si tenía un regalo para ella y me registró. Fue divertido porque me hizo cosquillas. Cuando encontró las perlas, gritó y me besó. Le quité los pendientes de oro que llevaba puestos y le puse los pendientes con las perlas rosas en sus pequeñas orejas. ¿En dónde, ¿Dónde le puso los pendientes? ¿Dónde le puso las la perras rosas? ¿En qué parte del cuerpo se la puso? En las orejas. Correcto. Ahora le toca el turno a Garagune. A Garagune Legazpi. Bueno. Me duele mucho recordar el pasado, pero no puedo evitarlo. Al día siguiente Lucila... Se puso un vestido gris con una flor en el pecho del mismo color que las perlas. Gonzaga comió con nosotros y luego fuimos al teatro. Al día siguiente fui a trabajar y llegué a casa a la hora de siempre. Al sentarme a la mesa, lo primero que miré fueron las orejas de Lucila. Eh, ¿Dónde voy? Sí, sigue lee, leyendo. Yo dio un, dio un salto y grité al ver que faltaba una perla. Yo has, yo, has perdido una perla. Lucila, una perla. Lucila se asustó mucho y yo también. Sigue leyendo. Yo, calma... Vamos a buscar la perla. Buscamos por toda la casa. Movimos todos los muebles, las cortinas y los cajones. Lucila lloraba mientras buscábamos la perla. ¿Que la pasaba a Lucila porque lloraba? Porque, porque buscaban la perla que había perdido. Ahora le toca turno a David. Verbés. Sí. Eh, David, te toca. Vale. Eh, ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Vale. Yo, has salido de casa hoy, eh, Lucila, sí. Yo, ¿a dónde, eh? Lucila? ¿A qué tiendas fuiste a pie o en coche? Uh, eh, Lucila, fui a muchas tiendas, primero a pie y luego en coche. Yo, síguele, síguele leyendo todas las tiendas a las que has ido, que voy a ir una por una a buscar la perla. Lucila, por Dios, dejarme en paz. No me, no me acuerdo. Pasamos la noche sin dormir. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, fui a ver a Gozaga. Él tenía muchos amigos y contactos en la policía. Y quizás podrían ayudarme a encontrar la perla. Me abrió la puerta el criado. Eh, David, ¿quién tenía muchos contactos con la policía? ¿Qué persona tenía? Gonzaga. Correcto. Ahora, ahora le toca el turno a Antonio. Antonio de Murcia. El señorito Gonzaga aún estaba durmiendo, pero puede de en el salón. Voy a detectarle enseguida. Cuando entré en el salón con el primer rayo de sol que encontró por la ventana vía la pelea rosa en un hueco del sofá. La pela, la pela rosa cogió la pela la metí en mi bolsillo y salí de aquella casa. Estaba claro que Lucila engozada era amante. Fui a mi casa y encontré que se quedó tranquila. Le ordené que se pusieran los pendientes. Saqué la pela del bolsillo y se le di. Aquí estaba lo que dijiste, que tal lo encontré pronto. Después me volví loco. Agarré a su pequeño de la oreja, me arranqué lo pendiente y lo ti. Me fui a dar más cercano a pedir un acuño que se he vuelto, a ver, Lucila. la vi en una vez en la rada en un abrazo de un hombre me fijé tenía una marca de oveja y que era sin duda se lo hice yo sin querer eh, Antonio ¿dónde estaba la perla? Eh, que, que había perdido ¿dónde estaba? ¿en qué lugar? en un salón correcto Ahora le toca turno a Mónica. Moni, Mónica Antequera. Uh -huh. ¿Me escucháis? Sí. Uh -huh. Vale. Teodoro y su novia iban a casarse en mayo y estaban muy enamorados. Pasaban juntos cada segundo de cada día. Pero Teodoro tuvo que irse. El ejército les llamaba. La novia sufrió desmayos, ataques de nervios y lloradas sin parar. Teodoro le prometió que la iba a amar siempre y que, y que se casarían cuando volviera. Sigue leyendo, Mónica. Vale, la novia escribía cartas a Teodoro y él siempre contestaba. Las cartas de ella eran dulces y hablaban del amor. Las cartas de él eran cortas, porque escribía después de trabajar todo el día, cuando ya estaba agotado. Teodoro no le contaba sus penas a su novia, porque no quería preocuparla. La novia estaba triste porque le echaba... ...porque le echaba de menos. Apenas salía de casa y estaba sola. Sí, sí, que le lleno, Mónica. ¿no? Vale, voy. Un día unos enemigos dispararon a Teodoro. Sus compañeros le llevaron al hospital y el médico decidió que había que cortarle la pierna... ...porque tenía una herida muy grave. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pas ¿Porque le llevaron a Teodoro al hospital? Por, ¿Por qué causas, Mónica? Vale, porque tenía una herida muy grave en la pierna... Correcto, ahora le toca el turno a Ángeles. Teodoro resistió a la operación con los ojos abiertos. Sistió como en esto: se cortaba la piel y los músculos. Sintió como recopar los pie, y los vueltos con una tierra. Pero yo no, yo, la operación había salido bien, muy bien. Y al poco tiempo, y al poco tiempo, ya podía usar una pierna de palo hasta que le llegara una o autotélica de Alemania. Teodoro no le contó a su novia nada de la operación, para no asustarlo. Ella le quería mucho y deseaba estar con él para cuidar. Teodoro estaba preocupado porque ya no era el hombre de antes. Ahora no podía montar a caballo y practicar el deporte se desviva, quedando el estado. Era un inútil, un negativo y un peligro. Sentía que vivía pensado en la calle viendo el mundo ¿Qué triste sería Leó uno de los en el espejo. Siguió como el dolor, el, el sufrimiento habían cambiado los lugares, etcétera. Teodoro pidió una carta de, de, de, no no de su novia de despedida. No volverían a ver. No quería que su novia viniera a mandarlas por su De, de, eh, Ángeles, ¿de qué país es, de qué país espera la pierna or, ortopédica Teodoro? De Alemania. Correcto. Ahora le toca turno a Maricruz. Una Hola, ella bien de ahora, un amigo. no la No más. de la que de tenía las pierna abiertas, se los hombres bueno, ahora le voy a dar el turno a dos personas que todavía no han participado en el club de lectura. Y son... Eh, Sergio, te toca. Sergio. Eh, eh, qué va a Espera. Sergio, lee a partir de aquí. Sergio. A partir de aquí. Venga. Pinta, ya, empieza ya. ¿Y qué empieza. Estamos con nosotros. Venga. A los dos años estaba como a comer a la ciudad. A traicionar unos asuntos. Una tarde se conoce con la. Yo fui su novio. Y yo le dije el nombre, y que era su marido. Iba del oración a un hombre que ahora era su marido. Venga. Teodoro. Teodoro tengo una pierna ortopédica nueva. No estaba nueva. Muy bien. Respira y leemos el final. Va. Venga. El marido. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Te ¿De qué forma sonrió Teodoro? Sergio, ¿de qué forma sonrió? ¿De qué forma sonrió? ¿De qué forma sonrió? ¿De qué forma sonrió? Ahora le toca el turno a la cantera. A, a, a la cantera. Le toca el turno. Mira, ver, le toca el turno a la cantera. Vale, vale. Sí, sí. Tú... Teodoro resistió la operación con los ojos abiertos. Sintió como el médico le cortaba la piel y los músculos. Sintió como le cortaban los huesos con una sierra. Dios, Teodoro no gritó. Sigue leyendo. Teodoro no le contó a su novia nada de la operación para no asustarla. Ella le quería mucho y deseaba estar con él para cuidarle Subir Teodoro estaba preocupado porque ya no era el hombre de antes Ahora no podía montar a caballo Ni practicar el deporte de esgrima que tanto le gustaba Era un inútil, un inválido y un infeliz Tendría que vivir sentado en la calle pidiendo limosna Qué triste sería Teodoro se miró en el espejo y vio, y vio cómo, el, cómo el dolor y el sufrimiento habían cambiado su cara y sus gestos. Teodoro escribió una carta a su novia de despedida. No volverían a verse. No quería que su novia viera, ama, viviera amargada por su culpa. Eh, ¿Por qué escribió una carta de despedida? Teodoro, ¿a su novia para qué? para que no viviera amargada, porque habían cortado una pierna. Bueno, hemos leído ya los episodios. Voy a dejar compartir en de pantalla. ¿Qué tal os ha parecido el, el, esos capítulos? Sergio, ¿qué tal te ha parecido? Bien. Bien. Ser sí, Sergio, ¿qué tal te ha parecido ese capítulo? Bien. Bien. Sí. Vale, Antonio. Sí. Perdona. Mira, el grupo de la cabeza nos tenemos que despedir. Sí. Nos ha de transporte. Hasta, os, la próxima. Os, hasta la próxima. Os, <ríe> os decimos la próxima fecha en la página de Club de Lectura. Vale, vale, gracias. Hasta sí. luego. Hasta luego. No, no, no, no. Sí. Hasta luego. O, ahora os vamos a decir la próxima fecha y la próxima sesión de Club de Lectura. Va a ser el día 1 de junio, miércoles, a las 4 de la tarde. 1 de junio. Miércoles 1 de junio, a las 4 de la tarde. Y vamos a leer los episodios... Espera, espera, espera, espera. Sí. ¿Cuál de episodios? Catorce, eh, quince y dieciséis. Vale. Sí. ¿Catorce? Quince y dieciséis. Vale. Sí. A, no, 16. A las cuatro de la tarde. Vale. Vale. y hasta luego. Hasta, luego. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós.